Hay que darle la bienvenida a una invitada muy especial. Ella tiene su propia presentación, así que no hace falta que yo diga nada. Mirá. ¿Quién sino los días jueves? Perla al rescate. Bienvenida. ¿Viste? título honorífico. Honorífico. <risa> Ay, chicos. Bueno, pero en realidad me estoy robando el crédito de un montón de organizaciones sociales y recursos. Bueno, pero vos Yo, sos la portavoz. Claro, lo que estoy haciendo es difundirlo. Porque no me quiero eh, robar crédito de personas que la verdad trabajan muchísimo, ponen todo de sí. Son personas que lo hacen por voluntad. Que ponen plata, que a veces no tienen sí. para poder ayudar a los animales. Un enorme. Y ese gesto es el enorme. caso sí. de la ONG Sus Patas en Nuestras Manos. ¡Ah! Prepárense, agarren eh, un tupper, pónganselo acá porque van a, a bobear con las bellezas que yo traigo hoy. Bueno. Porque yo miraba las fotos y decía, no, por favor, no pueden ser más preciosos. Yo ya estoy viendo cómo hago para comprar un patio gigante para poder adaptar. ¡Ah! ¿Quieren que pasemos con la primera persona? Por supuesto. Persona no. Persona sí, no persona persona humana. humana. Persona no humana. Claro, persona así no se humana. Lo que está buscando un lugar ah, a muy donde vivir. Mira. lo que es ese gatito. El lunes fue esterilizado. Bien. Es súper tranquilo. ¿Es macho? Es macho. Ok. Y sabes que es muy juguetón. Uh -huh. Y le encanta que lo mimosen. Porque viste que está eso que dicen: no, porque a los gatos no les gusta jugar. No le gusta que... No, que es no. mentira, mentira, les encanta. Mentira. Y sabés que encima este gatito le pasó algo re feo. ¿Qué le lo, pasó? Lo habían adoptado. Sí. Él mm. estaba chocho, él estaba feliz. Y la persona que lo adoptó le dio alergia. Viste ah, que la alergia a los gatitos sí. es común. Es común, claro. Entonces, bueno, pasó eso. Y es Y intensa. tuvo que volver al hogar de tránsito. Entonces anda medio pachucho. Entonces yo te digo a vos. Si vos también estás ahí del otro lado y estás medio pachucho y decís, ¡ay, cómo me gustaría negociar me un poquito! Este gatito es para vos. Es la mejor opción. Es la mejor una opción. La gran compañía, mira, mira lo que es. Sí. Precioso. ¿Cómo haces? Te contactás con el Instagram Sus Patas en Nuestras Ajá. Manos y ahí escribís, Estoy interesado, estoy interesada. Ahí está, ahí está el Instagram. Y les voy a contar algo: Sus Patas en Nuestras Manos es una ONG que no tiene un refugio. Por lo tanto, mm. los animales. ...van en tránsito a diferentes personas... ...bien... Eh, ...muchas veces encuentran perritos y gatitos en estado crítico... ...a punto de morir... ...ya sea por desnutrición o por accidentes que suceden... ...y que la gente los deja... ...hay imágenes que son muy impactantes... ...que yo no las voy a mostrar... ...pero quiero decirles uh -huh. que estas personas... destinan gran parte de su dinero... ...a la recuperación y alimentación de estos animales... Sí. ...todos los días por ejemplo... ...van al parque Agnesi en San Martín... ...y le dan de comer a 40 perros... ...que viven ahí... ...y que los uh -huh. han esterilizado... Así que te invito a que colabores, ya sea siguiéndolos por Instagram, difundiendo o también económicamente por Mercado Pago Perfecto. con el alias sus patas ONG. También venden camitas y están haciendo un sorteo por eh, Pascua. Perfecto, porque siempre así necesitan que... ayuda para pagar sus deudas en veterinaria, así que está buenísimo que lo podamos difundir. Vamos con otro gatito. Este es bonito. gatito para mí que quiere ser eh, abogado Ay, ¿por qué? O, o médico, porque apareció metido dentro de un, de un consultorio ah. y está buscando una familia que lo adopte, eh, una familia que lo quiera, eh, deben tener aproximadamente, a ambos gatitos, seis meses bien. ¿sí? Así que ya están esterilizados eh, Mirá lo que es la mirada En el mismo refugio lo pueden encontrar En el mismo refugio, la mirada que dice Llévame, llévame contigo Es precioso Y bueno, si vos decís por ahí los gatos me dan alergia Tranqui, tranqui papi, tranqui no, no. mami Porque también traje alguna bueno ferrita Me encanta Vamos a ver, mirá lo que es Esa es la Ay, gracia que te ponías de amor esta perrita hace una semana fue encontrada en una bodega, estaba muy flaquita, Ay. la llevaron al veterinario y por suerte ya está en óptimas condiciones, está con su plan de, de para, ¿cómo se dice? desparasitación. Muchas gracias, ¿Ah? un trabalengua para mí. <risa> ya está bañadita y hermosa, esperando una familia. Chicho mira con amor, Chicho ya. mira con Ay, amor. Chicho está un perrito. Mira lo que es, Ay, la carita, si los ojitos que tiene, parece un peluche, parece... Fimoso. Parece Parece y me es gustan esas orejas despeluchadas viste como ah. que hay locura ahí, me gusta una hermosa mira tenemos, y tenemos otro más también una oh. perrita oh. adulta oh, qué esta linda. perra ha sufrido mucho bueno vieron que para ahí es más difícil que se adopten perros adultos sí es verdad eh, es una perra que ingresó con un estado muy grave de desnutrición pero ahora ya tiene el alta está lista para vivir una vida feliz es hermosa súper cariñosa así que si a vos te interesa adoptar alguno de estos animales, te repito, entra al Instagram, sus patas en nuestras manos, habla con Jamilet, que es una persona maravillosa, eh, y te va a dar toda la información para que agrandes la familia, para que haya más amor en casa. Por ¡Me supuesto. encanta! O sea, Perla. Perla. Darle una oportunidad a todas estas mascotas de que tengan una familia para siempre. Para Esa siempre. es la idea de, de este espacio Perra al Rescate. Nosotros sus humildes ayudantes, claro, secuaces. Si <risa> Qué genia, me encantó. Y esto recuerden que queda publicado en nuestras redes sociales. Así que te vas al Instagram de Mejor de Manana. Ok. Así nos vas a encontrar para encontrar toda la información, volver a ver las mascotas que están allí buscando una familia. Claro, ¿Hacemos claro. la nueva pausa?